Vamos a realizar este ejercicio de eh, curvas cónicas en el que nos dan el eje mayor de una elipse 60 mm y la distancia entre los focos 50 y nos piden que hallemos el eje menor y situemos un punto P a 35 mm del foco eh, F1. Bueno, vamos a dibujar con el compás eh, los extremos, nos dicen que AB60, así que la mitad desde el centro de la elipse hasta el extremo tendremos 30, abro 30 milímetros, 3 centímetros con el compás y trazo. De la misma manera eh, si quiero hallar el, el, otro, el otro extremo lo que voy a hacer es desde el centro también voy a trazar 30 milímetros y marco el otro extremo, voy a ponerles nombre será el extremo A, uno de ellos, el otro será el extremo B, y vamos a marcar también los focos que están, decimos, a 25 milímetros del centro 50, la distancia focal. Así que varío la abertura del compás a 250 milímetros, 2,5 centímetros, mm, posición de ambos focos, vale, vamos también a ponerles nombre, uno sería F2 y el otro será F1, bien, ahora nos piden el eje menor, acordaros que existe una relación entre el eje mayor, la distancia entre los focos y el eje menor, de acuerdo con esa relación si yo tomo la distancia del eje, de la mitad del eje mayor y llevo esa medida a los focos, ahora el eje menor está en el arco cuyo centro es el foco y el radio la mitad del eje mayor, así que esa misma medida la llevo sobre el eje menor con ese arco y ya tengo los extremos del eje menor, vamos a llamarles C y el otro Lo siguiente que me piden es que sitúe eh, un punto a 35 milímetros del foco 1. Vamos a poner la posición de todos los puntos que distan 35 milímetros del foco 1. Entonces tomamos el compás, abrimos a 35 milímetros y todos los puntos del plano que distan 35 milímetros del foco 1 se encuentran en esta circunferencia. ¿vale? Eh, ¿Cómo hallarlo? Muy sencillo, acordaros que la definición de los puntos de la elipse eh, son, es el lugar geométrico, el sitio del plano cuya suma de los radios focales es constante y el valor de esa constante precisamente es el eje mayor, Es decir que si P es un punto de la elipse, de P hasta F1 hay un radio focal ¿vale? y si le sumo el otro radio focal entre los dos sumados tiene que medir exactamente el eje mayor así que, dicho de otra manera, si llevo la medida de 35 milímetros sobre el eje mayor a partir de A por ejemplo, resulta que la distancia desde este punto hasta B él tiene que ser la medida del otro radio focal así que llevo el compás con esa medida tomada, la que va desde B hasta el punto en el que, centrando en A, he trazado el arco de 35 milímetros y corta el eje. Una vez que tomo esa medida, esta debería ser el valor del otro de Si os fijáis, entre esta medida que acabo de tomar y los 35 milímetros que he tomado desde el punto A, ¿vale? que están, eh, están referenciados en este arco de aquí, entre los dos suman exactamente el eje mayor. ¿vale? Entonces busco precisamente cuál es el otro radio focal correspondiente a esos 35 milímetros. Así que llevo la medida que acabo de tomar al segundo foco y trazo Este punto de aquí, lo mismo que este punto de aquí, corresponden a puntos que están a 35 milímetros del foco 1 y sumando el otro radio focal, mide a de medir exactamente a B. Así que esa, esas dos serán las soluciones posibles de este ejercicio. Una solución será este punto. Y otra solución será este punto. ¿Vale? Bien, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda podéis comentármela. Gracias.